hay algo que está pasando y eso se está contagiando a nivel internacional porque si bien vemos otros países como que quieren seguir la misma ideología de venezuela era como la palabra que yo decía hace algunos días en, en este mismo canal que venezuela comiendo mierda y colombia un poquito antojado y así vemos a otros países ¿por qué? por una sencilla razón Resulta que el socialismo del siglo XXI... Ustedes se acuerdan hace más o menos unos dos años... ...que comenzaron a haber manifestaciones en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia... ...paulatinamente con las de Venezuela... ¿Por qué? Ellos cogieron un poco de muchachos... ...el socialismo del siglo XXI, supuestamente, ¿no? Esa idea revolucionaria y comenzaron a irse a varios países... ...de Sudamérica a adoctrinar a los jóvenes, a los muchachos, ¿Qué es lo que me da a pesar, que los jóvenes en este momento piensan que un acto de rebeldía para acabar con la corrupción es irse a una ideología y ahí sí yo lo veo bastante complicado, ¿por qué? porque esto no es de, de ideologías, esto es de administración... Esto es de ponerse en la camiseta, de amar una nación, de amar una patria, amar una bandera, un escudo, un himno, pero esto no es de ideas, que es que el señor tiene una idea muy buena y vamos a seguir esos ideales, no, porque o si no van a terminar como Cuba y posteriormente como Nicaragua, como Venezuela, donde son países que están arrodillados porque vuelvo y digo es un grupito los que viven bien y el resto está jodido, pero después de que están allá, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos venezolanos, sobre todo con muchos jóvenes... Que deambulan por las calles de otros países y les preguntábamos... ¿Ustedes votaron por Hugo Chávez? Sí, claro, porque él llegó como el Redentor, como el, como el Mesías, como el salvavidas, como el Superman del momento... porque vamos a acabar con esos ladrones de cuello blanco, con esa ultraderecha que azotada tiene a las naciones? Un discurso muy bonito, muy rebuscado, sí, porque ya había pasado en Cuba... Sin embargo no les vio Y todos se abalanzaron a votar por Chávez Y arrasó con todo Él decía, no vamos a expropiar Ustedes se acuerdan de la campaña de Hugo Chávez No vamos a expropiar ¿Qué hizo? Expropió Vamos a hacer 5 años de gobierno y después le dejamos paso a otro mm. Han pasado 22 años y no se quieren bajar del poder Porque cogen la torta y cuando ven que eso demanda mucho dinero Pues entonces se les abre la tarusca como dice Es un grito a una sola voz no solo la comunidad internacional clama También los exministros Oígase bien, los exministros de Hugo Chávez Proponen revocar a Maduro Y lo acusan de desconocer la voluntad popular en Barinas. Caso claro que vimos hace algunos días Después del seguimiento que se le hizo a los comicios La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Expresó su balance de lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones El gobierno de Maduro desafió no solo a los barineses sino a todo el pueblo venezolano con el desconocimiento de la voluntad popular en Barinas, Porque no se olvide que el pueblo fue el que salió a votar, el pueblo fue el que eligió al superlano, pero ellos acabaron con esa vaina y el voto del pueblo les valió huevo. Porque lo mismo que hizo allí lo podría repetir en cualquier otro evento electoral en el que esté en juego su hegemonía. Bien sea en el referéndum revocatorio o en las elecciones presidenciales de 2024. La trascendencia de lo ocurrido en Barinas va más allá de la disputa por una gobernación. Ojo, que esto es una advertencia. Porque si aceptan lo que pasó en Barinas, o sea, están armando pinitos para que en el 2024 vuelvan a hacer la misma, el mismo saboteo para no entregar la presidencia. Y así continuar 30 o 40 años después. Eso es lo que sencillamente se está demostrando. Vamos a ser muy profundos en esto, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales síganos haciendo llegar sus comentarios el que ustedes estén o no estén de acuerdo para nosotros sus comentarios son varios cada quien tiene su punto de vista yo alguna vez colocaba un ejemplo que es como si tú estás allá y yo estoy acá y yo miro en el, en el piso pintado un número 6 y tú estás allá y tú no ves el 6 sino que ves el número 9 una vez más y por la fuerza esto lo único que demuestra es que estamos frente a una nueva provocación del gobierno de Maduro Urdida con el propósito de desmoralizar al pueblo Que mayoritariamente rechaza su gobierno y a los actores políticos ¿Qué pasa? Que ahorita el 9 de enero van otra vez a la gobernación de Barinas? ¿Será que el pueblo va a salir masivamente como salió ahorita? Porque dicen ellos ¿A qué vamos? ¿A que nos roben otra vez? Entonces ellos lo que tratan es de desestimular y desmoralizar al pueblo con eso el pueblo ya no sale y salen ellos con sus votos que tienen ya arreglados o obligados y posesionan en este caso sería a Reaza otra joyita a la corona y asimismo desistan de votar y de adelantar iniciativa al cumplirse la mitad del periodo constitucional de activar el referéndum revocatorio para el próximo año no olvidemos que Borges propuso esto y aquí ahora lo están proponiendo los exministros de Chávez vámonos a un referendo revocatorio donde el pueblo vote no por un candidato, solamente porque si sí quiere o no quiere a Maduro ya, y eso ellos se podrán comprar 100, 200, 300, hasta 500 mil votos pero comprarse en 30 millones de votos lo dudo mucho por medio de un documento de la, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución ante el atropello autoritario del gobierno en Barinas la respuesta debe ser referéndum revocatorio. Se refirieron los ministros de Hugo Chávez. En su proceder el gobierno de Maduro ni siquiera disimula y sin rubor se quita la máscara para mostrar el verdadero rostro autoritario que realmente tiene desafiando imponentemente la voluntad popular. Vuelvo y digo, el voto del pueblo les valió huevo. Eso lo echaron para el suelo. Pero... Aquí en este momento toca con solo voz, el 9 toca ir a votar y que el pueblo salga y ojalá que los, los que no pudieron votar salgan a votar y demuestren su descontento, rechazando a Reaza y a ese mal llamado gobierno socialista. El Tribunal Supremo de Justicia Chavista siguiendo las directrices políticas del PSV al violentar abiertamente la constitución y la soberanía popular para preservar el poder en, en el que consideran, un feudo político, echando por la borda la poca confianza lograda en las elecciones del 21 de noviembre y las que están por venir. Aparte de la patada a la mesa de los pasados diálogos en México, al incumplir el acuerdo de rehabilitación política a los opositores, más que la gobernación de Varinas, lo que realmente está detrás de esta maniobra astuta es colocar palos en las ruedas de la bicicleta del revocatorio. Ellos están que le huyen al revocatorio porque ellos saben que por un referéndum ellos se van para sus tres, ya saben ustedes, mierda. El referéndum revocatorio debe ser parte de una estrategia de poder movilizadora de la sociedad para lograr el restablecimiento de la Constitución y las instituciones democráticas hacia la reconstrucción del país. Los pasados comicios asegurando que lo que parece una victoria de Maduro en las elecciones regionales y locales del pasado 21 de noviembre se matiza al analizar en detalle los resultados de la votación. óigase bien. No solo las gobernaciones conquistadas, sino la votación mayoritaria obtenida por el conjunto de la oposición. Y el gran número de alcaldías logradas por esta, porque ello es una medida bastante objetiva de la base social real del apoyo. El PSV sigue siendo la primera minoría. Oiga, no la primera mayoría, la primera minoría, pero minoría al fin mostrando al mismo tiempo que si la oposición hubiese participado unida en un solo frente, al menos habría obtenido 20 de las 23 gobernaciones del Estado. Y eso se vio en la sumatoria de los votos opositores que superan cerca del 8% de la votación del gran polo patriótico GPP, demostrando que sí es posible derrotar al gobierno en las urnas aún en condiciones desventajosas, esto Echándole números, uno saca la conclusión. Esto refleja el avance significativo logrado por la elección de los alcaldes al obtener 124 de 336 alcaldías en juego, a pesar de que no presentó fórmulas unitarias en la contienda electoral. O sea, si se une el, el GPP, el Gran Polo Patriótico, y se unen los de la oposición, muy seguramente hubieran ganado prácticamente todas las gobernaciones y don Maduro hubiera quedado como los terneros, mamando. El comportamiento histórico de la votación de, del gran polo patriótico GPP se evidencia que se ha venido acabando progresivamente el respaldo popular hacia el gobierno de Maduro. Cuando ganó Maduro las presidenciales entre el 2003 y el 2021, su gobierno perdió el 46% de la votación entre las regionales de 2017 y las del 21 perdió el 30% entre las elecciones parlamentarias que se realizaron en el 2020. Esto demuestra que hay una tendencia sostenida al desgaste de la base social y política sobre el apoyo al gobierno de Maduro. Recordemos que hubo varias arbitrariedades, pero lo que más resaltó fue el robo del escandaloso caso de varinas del uso y abuso de los bienes y recursos del estado para la campaña de la extorsión a los trabajadores del sector público y el monopolio de los medios de comunicación del estado para difundir sus mensajes de promoción electoral de acuerdo a los relatos de los ministros de chávez se produjeron dos hechos que nublaron el panorama electoral la primera fue la acusación de espionaje que hizo el presidente Maduro sin que mediara la presentación de pruebas a la delegación de la Unión Europea y su consecuente expulsión inmediata del país, la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la cual anula las elecciones del Estado de Barinas. Si analizamos bien, el Tribunal Supremo de Justicia chavista reconoció que ganó el candidato de la MUT, Freddy Murlano, sin embargo, este fue inhabilitado por la Contraloría General de la República, ordenando en consecuencia al Consejo Nacional Electoral convocar para elecciones el 9 de enero del 2022. Esto lo único que demuestra es que son pataleos de ahogado y que siguen haciendo de las suyas. Aquí hay una cosa que toca tener mucho cuidado y es que esto puede ser una antesala para las elecciones del 2024 que son las presidenciales y que lo que está demostrando es que si se les deja pasar esta gobernación, muy posiblemente lo van a hacer con la presidencia, es de pensarlo y analizarlo, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.